Hola, soy Carolina Vera, y quiero que construyas la vida que deseas. ¿Cómo comenzar un proceso de cambio profesional? Lo mejor es hacerlo con buenas bases. ¿Y cuáles son estas bases? La primera de ellas es tener claridad. Claridad de de dónde vengo y hasta dónde quiero ir. Para eso necesitas tener un tiempo de introspección. Un tiempo en el que definas qué te gusta hacer, cuáles son tus cualidades, qué has aprendido en tus trabajos, qué quieres aprender, qué te motiva. La segunda de ellas es tener confianza y para trabajarnos la confianza tenemos que mirar qué logros hemos tenido en el pasado y también día a día saber qué logros hacemos, qué logro conseguimos. Para la confianza también es importante poner atención cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Nos hablamos como si fuéramos nuestros amigos o nos hablamos como si fuéramos nuestros enemigos? La tercera base para pasar un proceso de cambio es tener buenas conexiones, buenas relaciones con los demás. Alimenta tus relaciones, así sea de forma virtual, de una forma auténtica y sincera. Pero los cambios no los podemos hacer solos. Para los cambios vamos a necesitar la ayuda de muchas personas. Así que intenta mantener siempre buenas relaciones. Y la cuarta de ellas es compromiso. Para todo cambio vamos a necesitar dedicarle tiempo, energía, enfrentar nuestros miedos también. Y eso solamente se logra si nos comprometemos realmente con el cambio. Si trabajamos estas cuatro cosas, podemos poco a poco realmente hacernos un plan de cambio y, y lograrlo. Si te gusta este video, compártelo. Si crees que le gusta a alguien, envíaselo directamente. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube o a cualquiera de mis otras redes sociales. Soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas.